que el saliente director de la policía concedió a este medio de comunicación eh, también hacía apuntes eh, muy fuertes sobre eh, el tema del, del VIH dentro de eh, la institución y cómo a partir de este momento pues eh, el, directamente el Ministerio de, de Salud en Colombia eh, va a hacerse cargo de, de ese tema porque eh, se calcula que hay por lo menos unas 12.000 personas dentro de la Policía eh, Nacional que eh, padecen hoy esta enfermedad y que eh, no han seguido los tratamientos y los cuidados necesarios, lo que hace pues, que esto sea eh, ya un tema eh, casi que de seguridad nacional, y por eso ahora el Estado comienza a hacerse cargo. La Policía Nacional es de las cuatro fuerzas, es la que más personas tiene con VIH. Después le sigue el ejército, después el arma, después la fuerza aérea. Entonces hay que tener cuidado, porque, porque infortunadamente el VIH lleva a la muerte. De esas 15 personas que reunimos, se murieron 12 las otras, ya, las otras viven y están bien, están bien y, y son muy buenos trabajadores. ¿Y por qué hay tanto VIH en la policía general? Lastimosamente como somos tantos, somos muchísimos y hay una comunidad LGTBI grande dentro de la institución. Eh, no hay de pronto esa educación que les permita yo ellos ser de alguna manera eh, cuidadosos en lo que hacen. Entonces, eh, infortunadamente... Eh, por costos tan elevados, tenemos que hacer un seguimiento exhaustivo de cada caso. Y eso nos permite tener una estadística clara. Entonces, en la reunión que se hace en el Ministerio de Defensa para hacer ese seguimiento, nos damos cuenta de esos niveles tan ¿Y altos. ¿Y hay porcentaje? Más o menos de, del 100%, un 47% es de la policía. ¿Pero del 100%? Por, no, pero... A 100% de, eso... de la comunidad que tiene ese VIH. Pero me refiero ah, a, ya, de, ya. de los policías, de los 165 mil y pico de policías... Sí. Eh, no, el porcentaje sí es muy bajo. ¿Cuánto? Eh, sí, a ver, estamos hablando de que tengamos cifras, pues, de acuerdo sí. a, la, a los que han querido decir lo sí. que son. Estamos hablando de unos 12.000 más o menos. Pero es bastante. Sí. Y también del 100% de todas las Fuerzas Armadas y de Policía son el 47%. De los que tienen VIH. De los que Les tienen que VIH. VIH, sí. Es una cifra bastante alta. Sí, importante. bastante alta. Por eso tenemos que estar ahí ayudándolos, protegiéndolos. ¿Está de acuerdo con el uso del condón? Eh, personalmente No porque es un método abortivo, es decir, la vida, pero sobre todo para los casados, por la iglesia, porque una de las promesas matrimoniales es, ¿aceptáis los hijos que Dios te mandara? Y uno dice, sí, acepto. ¿Cuántos tiene usted? Eh, solamente dos, dos hijas.